de estar bien con hoy mañana quizás si me dejas un rato a solas a sentir mi mundo girar. Mañana que las cuerdas sean mi aliento, guitarra, relojito de tiempo, déjame abrazar la vida. Que el sonido sea la salida. Me vestiré de vibraciones. Déjame encontrar más canciones. esta historia Somos